A lo largo de 39 años, hemos sido la llave maestra para traer nuevas oportunidades de crecimiento y talento profesional a Panamá. Hemos logrado adaptarnos a diferentes contextos a través de nuestra historia como organización, llevando con éxito el mejor talento internacional a nuestras empresas aliadas, convirtiéndonos en la plataforma que les permite crecer en pro del desarrollo de nuestro país y de la región centroamericana. En épocas de incertidumbre, aprendimos que la clave es la unión estratégica, superamos con éxito los retos de este mundo cambiante y nuestro talento se ha adaptado a los nuevos estándares del contexto actual. Al igual que tú, somos imparables y valoramos la importancia de trabajar unidos. que Panamá te invita a impulsar el talento global y seguir generando impacto en esta nueva normalidad.